Muchísimas gracias. Andaba buscando cómo utilizarlo. Quería saber si se puede utilizar con navegador Opera. La verdad es que no sé, pero vamos a ver si se puede vamos a abrir aquí el Opera. debe haber aquí alguna parte de aplicaciones o de extensiones sotero para Opera. vale pues aquí nos dice que instalemos las extensiones de chrome pero me aparece que esta página no tiene nada que okay, este enlace no me funcionó vamos aquí nos va a abrir la, la web store de chrome Vamos a agregar la extensión de Sotero, puede ser que así ID, ahí está, ya se añadió el conector. Ahora vamos a ver si funciona, vamos a abrir Sotero, vamos a crear una carpeta de pruebas Sotero para ópera Ahora vamos a buscar un artículo, vámonos a Putmet, vamos a buscar algún artículo, cualquier palabra clave, vamos a ponerle en Full Text que queremos tener acceso a todo el artículo, en teoría yo debería tener aquí la extensión, vamos a ver dónde está, aquí está, la voy a fijar, ya me aparece aquí la Z, ahí está, Me está aquí. aquí me abrió la carpeta, Prueba Sotero para ópera, ahí está, hecho, ahí está, me guardó mi artículo, funciona para ópera.